Tienes palomita, palomita de barro? Que mi casa el de cemento y el nido es de cartón ¿Quién la noche fecha y la luna marillenta? Yo tengo la noche fría y el tiempo de tormenta ¿Por ejemplo entonces, palomita, palomita de barro? Que canto Palomita de barro Que en mi casa es de cemento Y en mi es de carcón Tienes la noche fresca Y la luna amarillenta Yo tengo la noche fría Y el tiempo de barro me está Porque entonces, palomita, palomita De troncha, palomita, palomita de barro Aunque ruero te parezca el canto que el ruido